Hola amigos de YouTube, les saludo su amigo Daniel Y en este video vamos a ver cuánto cuestan las cosas aquí en Canadá Acá odio al super como se habrán dado cuenta Y bueno pues vamos a empezar Aquí tengo el recibo de lo que cuesta aquí todo eh, Por ejemplo los Danone Activa que son estos que están aquí Vamos a ir sumando 2.98, dólares 98 centavos, casi 3 dólares Este paquete de 4 esto me lo suelo llevar al trabajo. Y luego otro Danone Activa, que es este. Este lo suelo usar como biónico, picando fruta y aquí me lo como en casa, en las mañanas. Un pollo, este, 6 dólares 28 centavos. El anterior prácticamente 5 dólares. este el Danone Activa. Muy bien plátanos, estos plátanos cuestan o costaron 1.31, de hecho son mexicanos, es del, de marca del monte, entonces aquí tenemos productos 100% mexicanos, tenemos eh, duraznos, costaron 1.31, dos duraznos nada más, dólar 1.31 centavos. Luego tengo este, manzana, 80 centavos, más o menos es, el pre, es buen precio. Y otra manzana, pero esta cuesta un poquito más cara, 92 centavos, nomás porque es amarilla. Strawberries, este sí me salió un ojo de la cara, casi 6 dólares. Pero cuando los vi dije, los tengo que comprar, se ven muy bien. Y aparte, aquí los cultivan. Uh, este sí me costó caro, 9 dólares. Pues ya son este, empanizados, pollo empanizado. ¿Qué más? Uh, Italian, uh, 3 dólares este pan. Pan para sándwich. En México le decimos pan vivo, pero aquí no existe. O por lo menos no he visto dónde venden el pan vivo más uh, compré estos de Minute Maid es jugo de naranja este ¿cómo se llama? es jugo de naranja este este lo viertes en agua y ya está ya tengo como 2 litros de jugo de naranja compré cuatro de estos y esos me costaron eh, alrededor de un dólar cada uno entonces fueron más o menos 4 dólares. Al final, señores, todo me salió en 44 dólares, 61 centavos. Pero ya con los taxes, 45 dólares, 5 centavos. Ah, y esta bolsa, la bolsa del mandado, aquí no la regalan, ¿eh? Aquí te las venden. ¿eh? Cuesta $0. 5 centavos. Según eso, este... Las venden para que promuevan más el uso de tus propias bolsas. Ahí las venden y también en México, en Soriana las venden, en el Ahorerán. Son otro tipo de bolsas, luego se las muestro. Para que dejes de usar estas bolsas para el medio ambiente. Aquí en Canadá el medio ambiente es algo, es un tema que se lo están tomando muy en serio. Y esta es la tienda, se llama Superstore, Real Canadian Superstore. ok. Y créanme que es una de las baratas porque Walmart es más caro y Safe on Food también es más caro y qué más eh, Safe Weight también es de las caras pero bueno, esta es de las más baratas y a pesar de todos mis esfuerzos a escoger buen precio, etcétera, $45 dólares y bueno más que nada quería hacer este video para darles una idea de lo que cuesta aquí este, comprar tus víveres, realmente no compré mucho nada más para mi propio autoconsumo imagínense este ir al super para toda la familia si quieren traerse a la familia se van a gastar alrededor de 100 dólares, 150 más o menos para que lo tengan en cuenta y esto es el consumo de una semana ¿eh? no crean que ya no va a durar mucho esto si acaso dos semanas pero sí, es algo que hay que tener mucho en cuenta bueno pues les mando saludos, adiós